Para llevarnos a eh, herramientas que tenemos en casa, cosas que podemos hacer y que podemos hacer todos, que no requerimos realmente estar en otro lugar que no sea nuestro cuerpo, nuestros hitos biográficos, nuestra gente y este planeta. Entonces tenemos todo de una u otra forma en nuestras manos y, y desde ahí también eh, va, va este impulso y siempre ha estado desde ahí. Ya, lo que pasa es que la antroposofía no, no, no nos gusta mucho las redes porque se, se nos pueden colar algunos, pero yo también pienso que, que la intención, el Cristo, la protección, todos nuestros seres guardianes, o sea, los otros pobres oscuros no alcanzan a meter la cola y se van ya cogiendo. <risas> ¿Ya? así que esa también es, es, es la intención y desde esa intención trabaja lo espiritual. Para lo espiritual tampoco hay un concepto de separación. Entonces, no estamos separados, estamos protegidos, nos estamos vivenciando. Y eso también es importante que lo tomemos como, como herramienta también evolutiva para todos nosotros. Bueno... Un abrazo grande mis bellezas, las voy a dejar porque yo hablar tengo una verborrea sanguínea que podría estar aquí hasta mañana. Así que les mando un abrazo grande, gracias por todo y cualquier pregunta nuestros canales están abiertos y a disposición.